Hola, ¿qué tal mi amado? ¿Qué tal mi amada? Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en este espacio de Hoy oh, Oramos dentro de y pues, Así es, ¿qué, tal? ¿Cómo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ¿y tú? Excelente Excelente, <risa> bueno, gracias pues, al Señor pues, Somos tus amigos Elida Y Rafael Rafael y, y Elida. Así y pues es. les saludamos y le damos la bienvenida. Así es, bienvenidos sean a Hoy Oramos en RafaelIDATV.com y ya saben el, el, el email RafaelIDATV.com Así es que gracias por estar nuevamente con nosotros y gracias, gracias porque usted está haciendo un espacio Está dedicando un espacio a esto que es tan importante, porque estamos hablando precisamente de la oración y estamos dándoles enseñanza de la palabra. Uh -huh. ¿Cómo podemos llegar al Señor? Así es. Y estamos dentro de rafaeldatv.com. Así es. Y como dijimos ahorita, pues somos amigos. Rafael y Elida, y Elida Cavazos. Así es. Y la composición de Rafa, Rafa, Elida TV, porque lo estamos haciendo en vivo y a así todo es. color. Así Exacto. Así que yo soy de blanco. Ah, no, no, no soy de blanco. <risa> <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó? <risa> lo, veo, lo veo prieto. <risa> No, no, no, no. Ahora te pusiste de color negro. Sí. <ríe> y yo verde. <ríe> ya te pusiste verde. <ríe> ya estoy verde. <ríe> ok. Bueno, pues estamos contentos de que estén nuevamente con nosotros. Gracias, mil gracias. Y gracias por compartir siempre, cuando menos, con cinco personitas Así cada es. uno de estos videos que estamos realizando para la honra y la gloria de Dios y para beneficio precisamente de ti. Mi amado y mi amada que estás viendo y escuchando. Así y mira, es. También. Y, y, y vamos a empezar ahorita. Voy a, a medio, a medio leer un poquito, un poquito. Un, un, poquito. un, un correo. Eh, no voy a decir de quién es, no, ni de dónde, no, no, ni no, nada no, de eso. Nada más. Eh, pero sí, algo, algo, de lo que nos dice, por lo que mencionabas tú ahorita, uh -huh. y que tú no habías visto eso. No, yo no he visto Porque este acaba de llegar okay. apenas. Dice, hola, señor y señora. Okay. O sea, Rafael okay. y Elga, gracias por leer mi correo y responderlo. Y quiero que sepan que eh, a, a, poco a poco voy viendo sus videos, uh -huh. porque ahí les mandamos su información. Información ¿verdad? para que es de, de que la página aquí están, además que de que están el link para los videos de, de, de YouTube y Exacto. ahí donde están más de 400 ya sí. cerca de 420 videos ahorita, ok y son muy lindas sus enseñanzas y las pédicas de nuestro señor Jesús gracias por su por enseñar la palabra de Dios y pues bueno eso es lo que quería compartir okay. y ya después me, me, claro. me sigue diciendo cuál es su necesidad, la necesidad. Y, a, y así hemos recibido un sinnúmero de correos Amén. que nos dan las gracias ¿verdad? Claro. Por, por lo que estamos haciendo así es y sobre todo cuando ya van a otros videos más, uh -huh, uh -huh. aparte de, de, de mi oración de, de la mañana, que es Mira. por donde entra casi toda la gente. Así es. ¿Verdad? Entonces, eso nos agrada, porque los que ven ese video en, el, en el, mi oración sí, por es la que mañana. Sí, es el camino, empieza eh, el camino. Sí, eh, ignoran que hay 410 o 420 videos. Claro, claro, lo, ignora. no, lo ignoran. ¿verdad? Uh -huh. Entonces creen que es el único, y se me preguntan que si todavía está eh, en vivo lo de la oración, eh, o sea, que, que, que sí, estamos sí. orando. Sí, claro. Y claro que sí, pero como no ven los demás videos, porque no, no, no van ahí al link que, que dice ahí ¿verdad? Este, nuestra información, Ajá. porque ahí está la información, lo que pasa sí, es que no, no entran. No entran, sí. Y es por eso que no se dan cuenta de que si le hicieran ahí un clic. Ahí sí. donde está el, el, sí, el dato, veces porque abajito del están video. Están apurados con el tiempo o, o qué sé yo, no, simplemente no saben. A, a, a, puede haber mil razones, ¿verdad? Pero si le hicieran clic ahí, ahí abajito del video, sí. cuando están viéndolo, Ajá. se dan cuenta inmediatamente, wow, hoy este señor no tiene eh, nada más este video, o sea, tiene sí. un montón, ¿verdad? Así Entonces, es. bueno, esa es la, la, la, la cuestión. Y el tema, el tema, el tema de hoy, miren que está por demás interesante. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y entonces, al ver qué es la fe, ya estamos ahora en la parte número 3. Exacto. Hace sí, un par de está días fe. estábamos hablando de la parte 2 y dijimos que no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar con esto porque eh, hay mucho que hablar. Hay mucho, hay mucho. Hay mucho, hay mucho que hablar. Que hablar. Entonces, es. ¿qué es la fe? Me voy a la siguiente lámina para ir agarrando ya el caminito. Claro. Fe es, es igual, igual a, cre a creer. Eh. A creer. Esa es la Así fe. Es. Así, hablando en muy simples palabras. ¿verdad? Sin irnos a, a los grandes diccionarios de la lengua española y, y todo lo demás. Eh, simplemente la fe. Pues es creer. Es creer. Es creer. Pero, ¿creer en qué? ¿O en quién? ¿En qué? ¿O en qué? ¿En qué está basada? La fe. ¿Esa fe? Claro. ¿Verdad? Eso es, es importante. Es muy importante. Es muy importante. Es sumamente importante saber en qué creemos. ¿Verdad? En qué creemos. Y entonces, me va, esto me va a permitir ir a la siguiente lámina. Si la fe es igual a, igual a creer en qué es lo que crees. ¿En qué es lo que crees? ¿Qué, ¿Qué es lo que crees? Porque fe pues, se puede hacer muy generalizada. Sí, sí. La fe puede ser muy generalizada. No, pues yo tengo fe, fe, fe, fe, fe. fe, fe. Sí. Pues sí, quizás tú digas, bueno, pues <coughs> puedes creer en las personas, en puedes las, creer en las cosas, cosas puedes en creer objetos, en los objetos. ¿Puedes, Puedes creer, creer en Dios? Dios Ajá, o en qué está fundada tu fe Y ahí es donde Ya, eh, eh, ahora sí. Exacto eh, Entra el punto clave de la fe Así es, eh, así es exactamente Vamos a, a Poner algunos ejemplos Ahorita Voy a dejarte un poquito esa lámina Para que podamos ir nosotros aquí eh, Guiándonos con, un poquito con ella Ajá Puedes creer en personas Como mm. en quienes personas se puede creer bueno, vamos a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, okay. en, en un personas? sacerdote, Personas. en un pastor, puedes creer. En tu mamá, en tu papá, en tu hermano, en tu hermana, en, en X, una amistad, en una amistad, una amistad que ya tienes tiempo doctor, de, de conocerlo, sí. En un doctor, en un, un curandero, en un abogado, en un abogado. En fin, tú puedes conocer o okay, creer en personas. Sobre todo en aquellos que te han creado Un cierto tipo de confianza De confianza, así es Ok. Puedes creer en cosas Puedes creer en cosas también Puedes creer Por decir algo En, en tu trabajo uh -huh. ¿Cuántas veces nos han dicho Voy a seguir con la lámina un ratito eh, eh, decir, Quiero tener un trabajo seguro uh -huh. Están creyendo en un trabajo seguro uh -huh. Y creen que una así empresa es. les va a dar un trabajo seguro. Eso es lo que la persona cree. Es lo que por eso persona... que anda buscando un trabajo que sea seguro. Seguro. Uh -huh. Ok. O otra cosa, pues, tener tu propia casa. Sí, claro. ¿Verdad? Eh, ya sientes una, un, una confianza, una, una confianza. seguridad, Ajá. ¿verdad? Ajá. Eh, tener un carro, uh -huh. vamos por así decirlo. Sí, sí. Tener dinero en el banco. Uh -huh. Y... Y puedes sí, creer en, un en, de, de, en tener un sillón bien confortable para irte Ajá. a sentar ahí, ah, qué, qué rico, ¿no? Ok. Bueno, objetos. Bueno, objetos, claro. Eh, en figuras, en, en pinturas, en pues sí, en, en tantas, en tantas cosas que se pueden ver objetos. Sí. O puedes creer simple y sencillamente en Dios. Así es. Y cuando digo simple y sencillamente, no es que Dios sea simple y sencillo. No, no, no, claro. Ni lo no. estamos haciendo menos. Menospreciando, no, claro no, no, que al no. Al contrario, al contrario, es al 100% para nosotros lo mejor. Claro. Okay. Pero la pregunta, resulta, bueno, hacia ti, mi amado y mi amada, ¿en qué está fundada tu fe? Así es. ¿En sí. qué es lo que tú crees? Ya te dijimos personas. Ya dijimos cosas, ya dijimos objetos, ya dijimos Dios. Uh -huh. Fíjate bien uh -huh. en, la, en, en, la, en la pregunta, ¿eh? ¿En quién has puesto toda tu fe, toda tu confianza? Hay quienes dicen que creen en, en el novio, en el esposo, en, en la esposa. Así eh, es. en, en los hijos, en, la, en alguna universidad. Eh, eh, qué sé yo, eh, es, es, es muy variado eso. Sería muy bueno que, que nos escribieran y, y nos contestaran precisamente eso. Ajá. Pues sí, sería interesante. Sería muy bueno, este los que ven, se este, escuchan, dedican un poquito de tiempo a, a este programa. Ajá. Que nos escriban y, y, y nos digan en qué está fundada su fe. Exacto. Pero nos vamos a dar la respuesta aquí como quiera. Claro. ¿Verdad? Este... ¿Por qué razón? Porque es de suma importancia lo que estamos haciendo. Nosotros hemos intentado, con la ayuda de Dios, obviamente, claro, claro, con la ayuda de Dios. a dar lo mejor de nosotros. Amén. Dar lo mejor que podamos interpretar las Sagradas Escrituras la para dárselas a ustedes sin marcar ninguna religión en particular. Ninguna. Uh -huh. No me interesa eso. No. Porque al Señor Jesucristo no le interesó tampoco eso. No, de ninguna manera. Él no vino a predicar ninguna religión, sino la relación de Dios a través de Él. Amén. Así por eso es. lo dijo bien claro. Nadie, nadie va al Padre si sino no es, por, es mí. por mí. Amén. ¿Por qué razón? Dice, porque yo soy el camino, yo soy yo la vida, verdad y yo soy yo la soy vida. vida. Amén. Entonces nadie puede ir al Padre si no es por mí. Amén, Así es, es. Es, Esa es la relación o el camino, y si esa es la religión, esa es la religión de Jesucristo. Amén. Pero así, a, a, a, a, limpio, de una manera simple. Limpio. ¿verdad? Eh, sin andar, ya que iglesias bautices, metodistas, católicas, que y la y que pedianos, tú me quieras decir, uh -huh. el hombre las ha forjado. El hombre. Uh -huh. El hombre, textualmente el hombre. Y es como cuando estaban, antes de que existían todas las religiones sí. que conocemos, pues estaban los fariseos, los saduceos, eh, estaban los escribas, estaban los doctores de la ley de aquí de entonces. Sí, sí. Y, y eran o, o, otras denominaciones que ahorita ya ni las conocemos. Sí, sí, fue el, el hombre el que el que pues puso ¿verdad? El, el, el nombre de, de pues de su de su denominación, vamos eh, a decir. Eh, vamos a llamar de esa denominación manera, de alguna de... forma uh -huh. para, para identificar la diferencia entre una y otra. Eh, y existen uf, uf, cientos muchas, cientos de doctrinas, muchas. cientos de denominaciones eh, en, en este mundo en el que vivimos. Entonces, si, si hablamos de las iglesias pentecostales, uf, también hay diversidad Hay una gran diversidad. Hay diversidad. ¿Es que está la Asamblea de Dios, que, que están en las iglesias eh, eh, pentecostales unidas. Está, no, no, no voy a mencionar eh, nada. No, eh, o Salas tradicionales marcadas con metodistas, bautistas, presbiterianas, nazarenas, eh, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. Entonces eh, y, y aún dentro de las mismas iglesias católicas porque están los jesuitas, están los bueno, todas las los marianos y que los no marianos y en fin eh, eh, existe Hay una ramas. diversidad. Muchas ramas, sí. Hay una diversidad. Entonces uh -huh. Esas las ha hecho el hombre Sí Eso es definitivo Definitivamente así es Pero Jesús no, no vino a forjar ninguna De las que existen actualmente No Por más que tú creas en ella Jesús no la estableció Así es Dios no la estableció Así es Pero qué bueno que, que tengamos un lugar a donde ir Claro Eso sí es bíblico Dice sin dejarnos uh -huh. de congregar como algunos tienen por costumbre Así es y porque hay quienes dicen pues yo simplemente creo en Dios y punto yo creo solamente en Jesús y punto o yo creo en eso y punto uh -huh, uh -huh. y no tengo que andar yendo bueno, dice la escritura que no dejemos de congregarnos uh -huh. como algunos tienen por costumbre no sé Así tú, es. si tengas esa costumbre pero a veces nos hacemos sea, autosuficientes Sí, y hay veces que se exalta más, más la denominación Ajá. que al mismo Señor Oh, sí, sí de definitivo. Así es, entonces, este, sí es muy importante eh, conocer, <coughs> saber qué clase de fe tenemos y en quién creemos. Uh -huh. a, así, a, es. así es. Entonces, pero nosotros no nos queremos meter, en. solamente estamos abriendo un abanico de, de posiciones que de existen. Posiciones, que, que sí. existen sí, sí. Porque estamos diciendo, bueno, en qué creemos. Exacto, así ¿Dónde está depositada nuestra fe? Por ejemplo, uh -huh. Si esto es la fe, ¿en qué estamos depositando la fe? ¿Verdad? Así Entonces, es. vamos uh -huh. a la siguiente lámina para poder continuar, uh -huh. porque siempre se nos va el tiempo. Sí, no, no, el tiempo se va rápido. Entonces, sí. ¿qué nos dice ahí la palabra de Dios? Si fe es igual a creer... Uh -huh. Sí, Hebreos 11.1. Pues, sí, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve en Hebreos 11.1. Exacto. Ahora, fíjese bien en esa lámina. Esto es, este es vital, este es bien importante. Uh -huh. La fe, ¿qué es? Es la certeza. Veamos un poquito, ¿qué ¿Qué es la certeza? Sí, pues, es, es la seguridad. Es la seguridad total y absoluta de creer en algo. Sí, así es, ¿verdad? amén. Uh -huh. Ok, entonces, si es la certeza, entonces, mi amado y mi amada, ¿de qué es la fe o, o en qué consiste? Uh -huh. volvemos nuevamente a la lámina. Dice, la fe es la certeza, de lo que se espera. Uh -huh, de lo que se espera. De lo que se espera. Es. es, es sí, la, la, la convicción, ¿verdad? Ok, entonces cuando tú tienes fe en, que, en Dios. Uh -huh, uh -huh. Cuando tú tienes fe en Dios, tú estás esperando algo. Claro. ¿ves? Pero tienes que tener la seguridad total y absoluta. Amén, así es De que vas a recibir lo que tú estás buscando Correcto Y como aquí estamos hablando de la oración uh -huh, uh -huh. Así lo, lo, así lo mencionamos En todos amén. los videos que, que, que hemos estado haciendo Amén Entonces, es pues la fe, la certeza De lo que se ve y la convicción De lo, de que, lo no, que no Se ve De lo que no vemos, amén Porque si ya lo estás viendo Pues ya para qué quieres tener fe Si ya sí, lo estás ya no, es, ya no es fe, ya, ya es ya es por vista. Ya es por vista. Por eso, eh, porque es muy común uh -huh. escuchar por allí. Tú lo has escuchado, ¿verdad que sí? mira Pues mira, yo como santo Tomás, ver para creer. No, pues ya lo estás viendo, ya, ya no tienes, ya, ya no requieres de fe, ya, ya lo estás viendo. Así es. Y el Señor Jesús que dijo, bienaventurados. O sea, le dijo a Tomás, a Tomás ¿le ay, Tomás, porque me has visto, has creído. Y, y luego le dice, bienaventurados los uh -huh. que sin ver creyeron. Así es. Entonces, si la bienaventuranza está en el creer por la fe, sin ver, no es por el verlo. Entonces, ¿en qué se apuesta tu fe? Exacto En lo que ya estás viendo Miren, es muy común Y espero no ofender a nadie Porque no es el propósito No, no, no, no de ninguna manera Pero miren, cuántas veces Hemos escuchado a través de las noticias Que se le apareció a alguien a una, una, una figura que ni se ve bien La figura, pero la hacen ver como esa... Que, que, que es es una tortilla, están, en una tortilla, sí, en un árbol. Lo que se están imaginando. En, se lo están imaginando, pero uh -huh. no porque lo estén viendo textualmente. Sí. Y, y después se junta la gente allí y quieren hacer allí un altar y cosas por el estilo. Por lo que están viendo. Por lo que están viendo. No por lo que están esperando. Sí. Mira, cuando tú pides la oración, o cuando tú estás orando, y vamos a suponer, vamos a suponer que tú tienes un problema, voy a decir algo grave. Cáncer, porque cuando hay una palabra cáncer, oh, ya se va a morir. wow sí, sí, sí. Ya, es, es lo primero que viene a la mente. Sí. Ay, cáncer. Quimioterapias, te debilita el cuerpo. Y al ataúd al, sí, sí, sí. al cajoncito y a guardarlo. Uh -huh. mm. Sí. Mm. Uh -huh. Tremendo. Tremendo. Oímos de cáncer y ya hablamos prácticamente ya muerte segura. Uh -huh. Ok. Así es. Entonces, uh -huh. imagínate tú, por favor. Mírame bien. Mírame bien. O míranos bien. Porque Mira. lo que vamos a, claro. a comentar ahorita. Quiero pensar que te dicen es cáncer. Wow. wow. Oh. Sí, ni pensarlo, sí, sí, no. pero no, no más es, es para darte una figura pero tú pones toda tu fe y toda tu confianza como lo dice aquí es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y tú dices voy a orar o oren por mí Uh -huh, uh -huh. O ayúdenme a orar uh -huh. Que sería más bien lo correcto uh -huh. Que es la oración de intercesión uh -huh. Y tú pones Tu manita en tu pecho O en la parte de donde pudiera estar El, el problema el del amor sí, O de, sí. de, de, de, de lo que sea sí, Y por fe uh -huh. se hace la oración Por fe, por fe Amén. Por fe se hace la oración Amén. Así La es. haces, te ayudan a hacerla Les ayudamos a hacerla o, o usas un programa como este para, para afianzar esa sí, fe, sí, sí, para, claro, y desaparece el tumor. Wow, alabado sea el wow. nombre del Señor, y desaparece y a él, al que hay que glorificar al Señor, porque es él el que lo hace. Entonces, hasta que después te dice el doctor, oye, pues aquí las radiografías ya no muestran nada. Estas placas, mira, Están limpia o está limpio, ah, ya no está. ¿Qué alabado, pasó? No sé, pero ya no está. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tú confiaste en que Dios te lo iba a hacer el milagro. Amén. Es pues la fe, entonces la certeza de lo que es. Porque tú lo estabas esperando. Amén. Así es. Estabas convencida, convencido de que tú. Ay, sí, sí, como. De, de cuando que tú el, lo estabas recibiendo. El Señor tocó, ¿verdad?, Esto, eh, la, andale, la vista que... del. Que estaba ciego. Entonces, qué hermoso es poder aplicar la fe en el punto exacto donde debemos de depositar esa fe. Esa fe, esa confianza, esa seguridad. Esa fe la tenemos que tener en Dios a través de Jesucristo y a través del poder del Espíritu Santo. Viene, cambia, transforma, santifica Amén. y limpia y hace maravillas en el ser humano. Maravillas, amigos así es. Pero cuando andamos Confías. buscando cosas, objetos o... ...figuras o... ...personas eh, eh, que... ...hacen limpias y esto y lo otro y... no bueno. ...entonces esas personas no saben ni en qué creen... ...pues o sea, andan con el de las cartas, con el hechicero, con el brujo, con, con este y con el otro... ...que van por aquí, van por acá, van por allá... Eh, ...se ponen de, de, de cabeza, se tiran de panza o bueno, en fin... ...tantas cosas que hacen... Cuando es tan simple, tan sencillo, creerle a Dios por lo que Él dice. Confiar en Él y, y esperar que lo dice en Él. A través de su santa palabra. De su palabra. Amén. Por eso no predicamos religión. Y no me van a escuchar que yo les hablo de, de, de, de, de, de la práctica de nosotros en ese sentido. Porque simplemente somos cristocéntricos Amén, amén Así ¿Por qué? es Porque Cristo es el centro de la fe Porque es la que nos lleva al Padre y, y es el que vino a dar su vida por nosotros Amén Entonces por eso somos cristocéntricos Pero creemos en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Espíritu Santo Amén, sí, amén Cada uno es. haciendo su propia función Amén El sí. Padre como el creador de todas las cosas Jesús como nuestro Redentor sí. El que nos vino a dar vida. Y el Espíritu Santo, aquel que mora en el nosotros. que, mora, que nos, Por eso dice. Nos guía, nos capacita, nos instruye. nos es, O sea, nos da el discernimiento. Amén. Sí, amén. Porque sí, es, persona, amén, porque amén. es Dios. amén, amén. Si no, es. No, no es cosa, no es objeto, no, no es fuerza. Es, no es, no es. O no o es sea, una fuerza ahí activa, como dicen algunos por ahí. No, allí. no, no le vemos, pero podemos sentir su presencia. Amén, Dios, aquí lo siento yo bien, bien a menudo. Entonces. sí pero esto es precisamente lo que es la fe. Mira, cuando tú te pones a orar así como estás de es. aquí, tú te pones a orar. O les escribes, como lo han hecho cientos y miles de personas, y te atreves a creer, tú vas a recibir. Así es como nos dice este aquí en, en 1 Pedro del 7 al 9 dice. Dice, va, dice para sometida a prueba vuestra fe uh -huh. mucho más preciosa que el oro dice el cual aunque perecedero se prueba con fuego uh -huh. sea hallada en alabanza uh -huh. gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no le veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso. Obteniendo el fin de vuestra fe. Que es la salvación de vuestras almas. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Ahí en 1 Juan 5, 4. Entonces. Es que la fe es... La muy de montañas. Es, es imprescindible, es imprescindible definitivamente. Por eso Jesús cuando los discípulos salieron una mañana y Jesús tuvo hambre y vio una higuera y fue ahí eh, a ver si encontraba algo de fruto en ella. Uh -huh. Y más que, que no saber si había o no había, Ajá. él iba a dejar una enseñanza. Sí, sí, sí. Poder o sería todo. Claro, Entonces, empezar, claro, claro. Entonces, al escultar ahí la, en la higuera, pues no, no hay fruto, la maldijo. Uh -huh. Y al día siguiente que pasan los, los discípulos con, con Jesús, por ahí, Maestro, mira, la higuera se secó. Sí. ¿Vías de lo que es el poder de la palabra. Amén, así es. Lo que es el poder de la palabra. Por eso, Dios, cuando creó todas las cosas, pues es nuestro Dios, el creador. El creador. Dijo, hágase y fue hecho. Amén. Pero el hombre no, lo hizo él con sus manos Amén o sea, Del que, polvo de la tierra lo forjó Qué privilegio, ¿verdad? Somos privilegiados Y hay quienes todavía siguen creyendo en la naturaleza en, en, en esa modificación que hubo de un chango hasta hacerse un ser humano Pero si así fuera, pues ya no hubiera changos Hubiera sí, no, humanos. no, no, no, claro Entonces, ¿por qué nomás aquellos changuitos se pudieron convertir en seres humanos? Por no, favor, ¿verdad? No, no, no, no. Entonces, esas teorías Son engaños de Satanás Ya sabemos quién es el, Entonces, el enemigo Jesús les tuvo que decir, miren no, no se admiren de esto, hombre Estoy parafraseando la palabra allí No se admiren de esto Desde que se secó la higra Porque ustedes pueden, van a poder hacer cosas mayores Amén Por eso en estos días suceden cosas maravillosas. Maravillosas. Porque ya Jesús físicamente no está entre nosotros, pero el Espíritu Santo sí. Amén, así es. Su Espíritu Santo está con nosotros. Y cuando el Espíritu Santo está aquí, y está en nosotros, podemos orar por ti. Amén, amén. O tú puedes orar por ti misma, o por ti mismo, y vas a recibir lo que tú estás creyendo que vas a recibir. Amén, así es. Definitivamente, este, en, en, en la Biblia encontramos muchos este eh, pasajes uh -huh. ejemplos de fe uh -huh. como, como la mujer que estaba enferma del de flujo de sangre Ajá, que desde hacía 12 años Isis, se le acercó por detrás y tocó el borde uh -huh. de su manto dice porque decía de, ella dentro de, de, decía de sí, dentro de sí sí uh -huh. si tocar es solamente el la manto fe. se le salva esa es la fe uh -huh. pero Jesús volviéndose mirándola dijo Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva de aquella, desde aquella hora. Uh -huh. Entonces, pero él preguntaba, ¿verdad? ¿Quién, quién, quién me ha tocado? Y, y le decían los, los discípulos, Señor, pues si la gente te apretuja, ¿cómo dices quién me ha tocado? Pero es que él sabía por qué lo decía, porque él... Él sintió que había salido virtud de él. Uh -huh. Entonces, eh, que alguien la, la, lo había tocado con un propósito. Uh -huh. Se dio cuenta. Fíjate, eh, qué interesante lo que están diciendo. Tocarlo con un propósito. Amén. Aleluya. Amén. <risa> <risa> ay, ¿Cómo no se va a emocionar <risa> leyendo pasajes así? Eh, eh, eh, ay. Sí. Ay, Señor Santo. Gloria al Señor. <risa> ay, Señor Santo. Alabado sea el nombre mira. Señor. Aleluya. El señor? Mira. Déjame decirte lo que hemos dicho centenares o miles de veces, no sé cuántos. Nadie nos ve ni nadie nos escucha por mera casualidad. Ah, no. Tú necesitas un milagro. No, no, no. Este es tu día. Amén. Hoy, hoy, hoy, hoy es tu día. Hoy es tu día. Amén, amén. ¿Por qué? Porque estás escuchando algo... Que ni te lo imaginabas. Amén. Así es. Entonces, mira, volviendo a aplicar lo que estaba leyendo ahorita mi esposa, sobre esta mujer, 12 años y había sufrido desde los médicos y nadie le hacía nada. Así es. Quiere decir que todas las personas que la conocían, pues ya no podían creer en aquel médico porque pues, pues no estaban viendo. Uh -huh. Porque sí, claro. quien quiere aplicar la fe por el ver. Exacto. Pero ella pudo sentir en su corazón, pudo sentir en su mente, de que si ella tocaba así nada más el borde de la vestidura del Señor, ella iba a recibir una sanidad. Amén, así es. ¿Qué hizo? Mira, déjame decirte algo que es bien importante, si tú no conoces de las escrituras y no conoces de, de algunas leyes eh, que había en aquellos años sobre todo. Nadie que estuviera flujo de sangre se consideraba una mujer inmunda, y nadie podía andar entre la gente si sí. era inmunda. Uh -huh. ¿Por qué? Porque andaba con ese flujo. Sí, eh, sí. Eh, decir, Como se conoce la regla. O, la costumbre o, de las mujeres. O la no costumbre sea. de la mujer. O uh -huh. como, No sé cómo le llaman, le llaman en tu país. Pero ella no, te, no podía andar entre la gente. Así es. es estaba prohibido. Uh -huh. o sea, Pero bajo las reglas que había de, de, de sanidad. Y que había impuesto la religión. Uh -huh, uh -huh. Pero déjame decirte algo. A ella le valió un, un comino, como dicen. Como diciendo. Sí, sí, a una... ella no le no la importó. Dijo: si yo lo toco tantito ahí en el borde de su vestidura, yo recibo. Amén. Y se metió entre la gente. Así es, alabado su nombre. Pero. Señor. Lo, extra, lo, lo extraordinario de todo esto, mi amado y mi amada Es que cuando ella lo toca uh -huh. Salió poder sanador salió del poder. Señor Amén así Ese es. poder sanador es el Espíritu Santo el Espíritu que estaba Santo. en él mismo Sí, amén, así es Y boom, Le toca Sana inmediatamente Ella pudo sentir amén. que su cuerpo ya había sanado Amén, amén, amén, así es y entonces se voltea al Señor Jesús y pregunta, ¿quién me tocó? Ay, los discípulos, sí, adelante. Sí, ay, Señor, mira qué pregunta. Ay, ay, Señor. No ves la multitud. Y tú nos preguntas, ¿quién me tocó? Ay, Señor. Ay, Dios mío. Bueno. Sí, y, y, y, y, y pues, o sea, él, cuando él se fue, él dijo... Me voy a ir. Dijo, pero, pero no pero no los voy a dejar solos. Voy a enviarles al Espíritu el Santo. Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ese es su Espíritu Santo el que está con nosotros Amén. ahorita. Amén. Entonces, Amén. Amén. ¿cómo Amén. No, no vamos a darle honra, gloria y alabanza oh, sí. a nuestro Dios? Pobrecitas esas religiones que, que no creen en, en el Espíritu Santo, que lo hacen simplemente una fuerza activa nada más. Sí, no, no, no, no. no. Que, que un poder eh, pues, totalmente material, que no, no es una sí. persona. Sí, e sí. Y luego lo que dice la Escritura al respecto, que todas las ofensas se pueden perdonar a la del Padre, a la del Hijo, pero, al Espíritu pero Santo El Espíritu Santo no. no es perdonada, no. Entonces imagínate, pobres... Eh, sí, eh, sí, eh, no, esas no. personas que creen en ese tipo de religiones así, por eso no, no, no nos queremos predicar religión. No, claro que no. Les queremos dar la enseñanza bíblica tal y cual es y punto. Solamente. Si, sin decir, si no estás aquí, no estás acá, no estás allá, estás mal. No, no, no, no, no, no. no, no. O, olvídate de eso. No, Mira, no, no. Escúchame bien. O escúchanos bien. A Dios le place bendecir. A él es, es su gozo. ¿Por qué le place? Pues fíjate nada más lo que hizo Dios. Él, el, el Todopoderoso, el, el, el que creó todo lo que tú puedas ver con tus ojos. Así es. El que ha dado la inteligencia. Él, él no ha dado el mono. ha dado la inteligencia no, no, no para, la dado los gobiernos. para la ciencia, para lo que estamos ahorita este, disfrutando. Pero él, él sabe nada más hasta qué tiempo, hasta qué, me, qué momento, porque de Él él viene todo. Entonces, uh -huh. alabado sea su nombre. Así es. Entonces, fíjate bien. Dios, todo el, el creador de todas, de todas, de todas las cosas. Pero cuando tú puedes creer en ese Cristo... Que Dios envió Por ti y por mí amén, amén. Nada más para darnos la vida eterna La salvación y la vida eterna Nada más por creer en Jesús Amén No hay otra forma Tú podrás creer en lo que tú quieras Así es Tú puedes creer en lo que tú quieras Nomás que si no es el camino de Dios No El camino de Dios, Jesús mismo lo declara Y lo dice Yo soy el camino yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie va a ir a mi padre si no es por mí. Así es. Entonces, pero ese, esa virtud sanadora que salió de Jesús, uh -huh. fue la misma que se usó, para cuando le dijo al ciego, uh -huh. cuando que incluso escupió, y le puso el, el lodo en los ojos, y le dijo, vete al siloé y lávate, y regresó viendo. Uh -huh. Y cuando... Hizo tantas cosas y tantas maneras, Incluso hasta resucitó, como ejemplo, como a Lázaro. A Lázaro. Cuando le dijo: Lázaro, sal fuera. Así es. Ese es el poder de la palabra. Amén. Y a través del poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Eh, fluyó el Lázaro y salió caminando. Salió caminando. Es más, no salió ni ah, camino, sí. salió flotando. Salió flotando, Porque sí. sal, Salió este, envuelto, vendado. envuelto en, en los vendajes. Y, sí. y dijo, Señor Jesús, desátenle, ya, ya está. Sí. Es... Entonces, mi amado y mi amada, imagínate poder creer en ese Dios grande, fuerte y todopoderoso. Creer en este Jesús maravilloso que dio su vida por nosotros. Y el que ha enviado ahora al Espíritu Santo para nuestras vidas. Para que... No más por la fe, creer ver, en él creer. Tú puedas recibir y yo pueda recibir Y podamos recibir todo mundo Los que nos atrevemos a creer, a creer. Y sabes qué Hay gobernantes Que no creen en Dios sí, Hay gobernantes que sí, no, no, no creen pues, en Jesucristo Por eso el mundo está como está Y pues hay que orar Por, por los que están en, en poder, en eminencias Y hay es... religiones Chiquitas, medianas Grandes y gigantes Que no creen en lo que estamos nosotros diciendo. Así es. Sí, sí. Chiquitas. Regularcitas. Más grandecitas. Y gigantes. Pero que no creen en el poder de Dios. De esta forma. De esta manera. Porque no lo predican. Es, no lo predican. Y si sí. no lo predican es que no lo creen. Exacto. Exacto. Nos predicamos lo que creemos. Amén. Así Lo que es. la Biblia nos enseña y nos dice. Y que no podemos decir nada a nosotros. De nosotros mismos. Si no está... Basado Amén, en la palabra. así es. Así es, definitivamente. Por eso, Hebreos 11:1 dice: Es pues la fe, la certeza de lo que, de lo que tú esperas y la convicción de lo de que lo no que estás no viendo, mi amada. Así pero es. que puedes verlo, mi amado. Amén, amén, así cuando es. Cuando ya ves el resultado, como esa claro, mujer Claro, que sí Que recibió su sanidad. Así es. Y mira, tú que me has escrito, tú que me has escrito ya y estás viendo nuevamente ese video, yo quiero que creas. Que la bendición es tuya. Pon tu fe en el, yo quiero en que el creas, Señor Dios Todopoderoso. Yo quiero que creas. Que cuando nos pongamos nuestra mano aquí. Amén. Es como cuando Jesús pone las manos en las personas. O que lo ordena simple y sencillamente. Amén. No estamos hablando de cosas raras ni extrañas. Sino no. estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. Solamente. Que todo lo que pidieramos en oración creyendo lo vamos a recibir. Amén, amén. Así es. Eso es bíblico. Es bíblico. Es, es palabra de Dios. Y dijo el Señor, el mismo Señor Jesucristo dijo que aún cosas mayores iríamos a hacer nosotros. Y no se lo dijo nomás a los discípulos porque entonces ya se hubiera acabado todo. No, no, no. Esto ha continuado y ha persistido hasta aquí. Y fíjate en nosotros, por la gracia de Dios y a Él toda honra, toda gloria y toda La gracia alabanza, y la misericordia del Señor. Estamos llegando a miles y miles de gentes que ni siquiera nos ven, oyen sí, los, no, sí, los videos, ven los videos. sí, claro. Pero... A nosotros no nos conocen, en lo personal. No, no nos conocen. Yo me quedo sorprendido, en, en cierta forma, en los Países Bajos, allá donde la situación es muy tremenda en cuanto a todo lo que es la moral y todo eso. Allá en Francia, en Alemania, uh -huh. en, en, en Italia. Uh -huh. Están entre los primeros 25 países que nos ven los videos. España, bueno, pues es como el, el, el quinto más o menos. Así cuarto es. quinto. Porque eh, pues bueno, ellos hablan el español. Claro, claro. Pero acá para México, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, toda Centroamérica, uh -huh. y su, todo Sudamérica. Incluso hasta desde de, de Brasil nos, nos vemos videos. Sí, sí, sí. Y no hablamos portugués. Pero no falta quien sí si habla español. Sí, sí O claro. si lo entiende. Uh -huh. Entonces, o tienen varios idiomas algunos. También. Y no estamos hablando de lenguas. No. No, no. Pero Dios hace su obra. Dios hace su obra a través de su Espíritu Santo. Él es el que está moviendo todas las cosas, este, llevando su palabra a través de, de estos medios. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento eh, porque eh, la hora viene. La hora viene. No sabemos el Así tiempo es. ni nada, pero, pero tenemos que estar preparados. Y con el tiempo ya llevamos 42 <coughs> minutos. <ríe> Entonces, miren, déjenme decirles lo último. Ya para irnos a, a la oración. Nos quedamos sorprendidos que de Rusia, que de Japón, que de, de Arabia. alguien está viendo algún video por allá. Hacen algún hispano, de seguro. O alguien que entiende el español. Ajá. Uh -huh. Pero ya cuando estamos hablando de casi ya... 800 mil reproducciones de los videos. No estamos hablando de una cantidad pequeña. No. Ya vamos para el millón. Ya, falta poco. Faltan 200 mil todavía, pero todavía, todavía falta. Aleluya. Gloria, señor. Pero no es importante que nos escuchen y nos vean a nosotros. No no, no, no, no. Sino lo que Dios puede hacer en tu vida. Su palabra. A ti a que padre. estás viendo el video. Amén. Así es. Y los que están viendo los videos... Por eso les decimos, compártanlo por favor con cinco personas. Amén. Porque tú no sabes a quién le vas a bendecir la vida, nada más por compartirlo. Amén. Así es. Y nos vamos a la oración. Definitivamente así es. Porque el tiempo ha recorrido ya tremendamente. Mira, pasa que va eh, en un Fórmula 1, va circulando sí, sí, el sí, tiempo. Sí, sí. Ok. Nos así vamos es. a la oración, mis amados. Y así es. Voy a pedirle a mi esposa que ella haga... esta primera oración... Y vamos... A hacer esto... Vamos a pedir al Señor... Que tú que nos estás viendo... Tú que estás escuchando... Recibas la bendición... A mí, a mí. Que ni siquiera nos has escrito... Y si ya no escribiste, es que bueno... Recibes entonces la, la, la respuesta... A tu oración... Pero algo bien importante sumamente importante primero arrepiéntete. pide perdón al señor por tus faltas por tus errores por tus pecados así es. y dile señor aquí estoy aquí estoy señor míreme mire mi condición señor así por la fe por la fe empieza a ver a Jesús y dile señor aquí estoy Amén. Amén. te dio su vida por mí entonces yo le recibo como mi Señor, como mi Salvador. Amén. Venga a mi vida, cámbieme, transfórmeme, limpie mi mente, mi corazón, mi, limpie todo mi ser. Y vas a recibir una bendición que ni siquiera te la habías imaginado. Pero créelo. créelo. Amén, sí, créelo. Ok, entonces, a, a, a la oración. Padre, le alabamos y le glorificamos en este momento, Señor, dándole honra, gloria y alabanza, Señor. Padre, gracias, gracias, mil gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos da, Señor, de llegar a través de estos medios, Padre, a tanta gente. Y precisamente, Señor, hablando de la fe, ¿qué es pues la fe? La certeza, la seguridad la convicción de lo que no vemos y que podemos esperar. Porque nada imposible hay para usted, Señor. Padre, en este momento, Señor, le damos honra, gloria y alabanza, Señor, por las personitas que, que, que ya han, Señor, hecho la oración, Señor, de arrepentimiento, Señor. Esa oración que es tan importante, Señor, abrir nuestro corazón para recibirle, Señor. Y que desde este momento, Señor, usted empiece a obrar, usted empiece a trabajar, Señor, en las personas a través de su Espíritu Santo, Señor. Padre, sabiendo y conociendo ya la necesidad de, de cada uno. Estas personitas, Señor, que han escrito, Señor, y han puesto, Señor, sus necesidades, Padre, déles la bendición. Conceda, Señor. Las peticiones de sus corazones, Padre. Y en este momento, Señor, oramos, ponemos en sus preciosas manos, Señor, a estos matrimonios, Señor, que han estado teniendo problemas, Padre mío. Que usted toque, toque sus vidas, Señor, y no permita, Señor, ese rompimiento, porque es un rompimiento de, de, de, de, de la familia, de ellos, de, de las familias, Señor, Señor. Que así lo, lo, lo constituyen. Padre, toque vidas, toque corazones. Y que realmente sientan el deseo en su corazón de buscarle cada día. Y usted les va a bendecir. Y les está bendiciendo ya a todas las personitas que han hecho ya su decisión. Que han abierto su corazón. Padre, porque no hay, no hay nada mejor que tener esa relación esa relación directa con usted a través de, de su Hijo Jesucristo. Padre, gracias, gracias porque usted está obrando, usted está, está trabajando, Señor, en este mundo a través de su Espíritu Santo, Señor. Y le damos gracias, gracias, Padre, por esta oportunidad que usted nos da a nosotros de poder estar intercediendo, de poder estar dándole, Señor, su palabra. Y su Espíritu Santo, Señor, es el que se encarga de todo este trabajo, porque solamente usted lo puede hacer. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Amén y Amén. Amén. Amén. Vamos a hacer la imposición de manos sobre esta tableta. Bien. Que es la que representa. A los que ya nos han escrito Sí, amén Y aunque tú no hayas escrito todavía Cree Simple y sencillamente En el amor Y en el poder de Dios Amén ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Tal vez ahí está el tumor Tal vez ahí está El El problema en el hígado En el estómago La diabetes, está eh, La úlcera, está No sé cuántas cosas En cuanto a la salud Así es En cuanto a las finanzas pues, Tal vez digas tú Ahí están mis tarjetas que no las puedo pagar o Ahí están mis deudas que no las puedo pagar No me alcanza el dinero O no tengo el trabajo uh -huh. Bueno, es tiempo de creer Sí, es aleluya Es tiempo de creer que tu esposo es un alcohólico o tu hijo es un alcohólico o es un drogadicto o está agarrando ideas equivocadas en cuanto a, a, a su personalidad eh, también el diablo trabaja mucho en eso haciéndoles creer que, que no son hombres que son, que son mujeres o que son mujeres y que no son, y no son mujeres que son hombres espíritu de engaño es, es el espíritu de engaño de Satanás porque Dios no se equivoca pero cuando permitimos que Satanás se introduzca en nuestras vidas, se introduce. Así es. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en qué creemos, qué vemos, dónde caminamos y sobre todo ahora por internet. ¿Con quién nos juntamos? ¿Quiénes son el círculo de amistades? ¿A dónde vamos? ...porque de ahí nos podemos contaminar. Así es. Hay un dicho por allá en, en el rancho que dice... ...el que se junta con lobos, a sí, enseña. Sí, sí. Si tú te juntas con ese tipo de personas... ...lo pues más sí. seguro es que te vas a hacer igual. Entonces, ten cuidado. Cuida tu estilo de vida. Cuida tus pensamientos. Y sobre todo, péscate de Dios y de su palabra. Amén. Y es lo que te va a ayudar y te va a bendecir. Y va a ser mejor persona de ti. Así es. Aleluya. Padre, le adoramos, le bendecimos. Alabamos su nombre, Señor. Una vez más, Señor. En sus preciosos manos, Señor. nuestra mano, Señor. Sí, Señor. Sobre esa tableta, Padre Santo, que representa todos Jesús, y cada uno señor. de los correos que hemos recibido confiamos Señor y aún incluso Señor las personas que nos están viendo en este instante que en este momento siga, a través de este video va a la obra. y que va a quedar ahí en donde más sí, Padre Santo, para que cuando lo vean en sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada a la hora que sea usted haga la obra maravillosa Señor en sus sí, vidas señor. así sea Padre reprendiendo Señor en su poderoso nombre, el nombre de Jesús, todo aquello que está afectando esta vida esta mente, Una este corazón función. Esta persona, este cuerpo, y Padre Santo, declarando <coughs> siempre y sencillamente la victoria, sí, declaramos la bendición, su nombre, señor. la sanidad, la prosperidad. Sí, mi Cristo, sí, señor. Así como lo dice Juan, en su tercer sí, Cristo, Señor, vistos, señora, cuando le dice amado, ah, hablando es. de, con ese cariño, amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado en todas Dios. las cosas que tengas salud Aleluya, pero sí, así señor. como prospera para tu alma amén, amén. así como prospera tu alma sí, señor. que tengas todo lo que tú requieres y necesitas amén. para bien vivir sí, señor. para que sí, seas una Cristo, bendición sí, para señor. ti para los tuyos sí, y para sí, aquellos señor. incluso que te rodean Padre Santo todo que puedes Santo eres, señor. estas vidas Toque vida, Señor Y déme conforme es padre, es su necesidad, y a la necesidad que tienen, señor. Nosotros solamente intercedemos, Señor Pero usted, mi Dios, Cristo. es quien hace las cosas sí, señor. Usted es quien bendice sí, Usted señor. es quien provee usted, usted es quien edifica Usted sí, es quien Cristo. transforma sí, señor. Usted Únicamente es quien da la bendición señor. Sí, padre. Bendiga pues entonces, Señor Aquellos que se atrevan a creer Sí, Señor. En el nombre del Padre, Señor. en el nombre del Bendiga. Hijo, en el Espíritu Santo, es decir, te digo, recibe, recibe la recibe, bendición recibe la bendición del Aleluya. Señor, recibe la bendición del Señor, recibe la Señor, gracias, y bueno, Padre, pues gracias, hasta aquí Señor. llegamos, ya tenemos Ay, 53 amigo. minutos aquí, y no podemos más que decirte, Reciba la bendición del Altísimo. Reciba la bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Con el poder del Espíritu Santo. Amén. Eh, Compartan. Compartan. Compartan. Por lo menos Compártan. con cinco personitas. Cinco personitas cuando menos. Compártelo. Así es. Y les esperamos en el eh, próximo... A, a, antes de ya despedirnos. ¿Sí? Hemos dicho esto. Es tiempo de hacer cambios. Es tiempo de romper los paradigmas. Es tiempo ya de innovar. De innovarnos. Amén. Y en esa innovación está también lo que podemos hacer a través del taller de supervisión personal y financiero Así es. Tratando de ayudarte. Innovate, por favor. Date una oportunidad mm. y, sobre todo, para que tengas un plan B para tus finanzas. Así es. Para que tengas un plan B para tus finanzas. ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no? No buscas de que Regístrate, te podamos orientar, uh -huh. que, que te podamos orientar, ¿qué más puedes hacer? Pero tienes que hacer cambios, romper esos paradigmas que, que te han atado de siempre, pero que ya te estás innovando a partir de este instante, de este momento, porque ya nos vas a escribir aquí al taller. Y nos vas a decir, Amén. yo quiero un cambio. Así es. Yo quiero innovarme, yo quiero romper ya con todo lo que hacemos tradicionalmente. Costumbres, usos, costumbres. Entonces, si tú lo haces, trataremos de darte la mejor orientación posible. Así y te garantizo que aún donde tú estás, puede ser posible. Amén. Y así hasta aquí es, llegamos. Todo es posible. Hasta aquí Hasta llegamos. Que llegamos. Gracias por eh, dedicar este tiempo a este espacio de Hoy Oramos y gracias por compartirlo entre sus amistades y familiares. Y uh -huh. únicamente les decimos que les amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. La bendición sea para todos y cada uno de ustedes y les esperamos en el próximo espacio de Hoy Oramos. Recibe un fuerte abrazo de parte nuestra. Así es. Pues recíbelo. Y gracias por haber estado con nosotros hasta aquí, hasta el final de este video. Gracias, mil gracias. Bendiciones.